Vamos a aprender a dibujar la figura humana de una manera sencilla. Lo más fácil es utilizar una manera esquemática que nos ayude a calcular las proporciones de la figura que queremos realizar. Lo mejor es empezar siempre con un lápiz y apretando lo menos posible. Dibujaremos una línea para los hombros, otra línea para la cadera, la de la cadera ligeramente más estrecha que la de los hombros, y desde aquí ya podremos Situar la cabeza, los brazos y las piernas. A partir de este esquema, ya con un rotulador o cualquier otro, otro instrumento, podremos ya perfilar las formas que nos convengan. Por ejemplo, podemos hacer una camiseta, un pantalón, unos zapatos... Unas manos y una cabeza. Esto lo podemos aplicar a cualquier posición del cuerpo que nosotros deseemos. Por ejemplo, si queremos que esta figura camine, repetiremos los pasos, una línea para los hombros, otra línea para la cadera, pero en este caso las piernas nos interesa colocarlas pues, en posición de caminar, es decir, una pierna un poco más adelantada, y otra pierna un poco más atrasada. Los brazos pues lo mismo, uno hacia atrás y otro hacia adelante La cabeza la colocamos en su sitio y ya podemos dibujar la figura exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Lo tenemos. Como decía, se puede aplicar a cualquier posición que nos interese. Supongamos que queremos dibujar la figura sentada. Bueno, pues lo mejor es dibujar primero el esquema de la silla y a continuación por la misma figura. Los hombros, la cadera y desde aquí haremos las piernas, los brazos y la cabeza. Y desde aquí, como en las anteriores ocasiones, procedemos a perfilar las formas que nos interesan.